Una estación de Radio Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más daños de en el para la, la formalidad de las empresas es una tarea la pendiente. Economía para la economía americana recupera. avanza La proveeduría la maquiladora sigue siendo el la gran. Concentración de de mercado la concentración de poder de mercado en México, en México La transparencia gubernamental la continúa México siendo talón de, de Las de leyes anti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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida en este martes 5 de abril de este 2022 a, a este programa. ¿no? Como todos los martes los acompaño a, eh, en este espacio de 4 a 5 que, que tenemos y hablamos evidentemente de cuestiones de negocios. Hoy este, estamos pues a espera de que a lo mejor Luis llegue, tenía un compromiso, dijo que, que, que iba a hacer lo posible por llegar, sin embargo, pues... Sabemos que, que la ciudad es un poquito más caótica de lo que es normalmente o de lo que estaba, o al menos de lo que estábamos acostumbrados a, a, a este caos y, y nos regresaron en, a una nueva normalidad. Un poquito, o, o tal vez estamos desacostumbrados a cómo, a cómo está dándose la dinámica hoy en día, de como la teníamos al menos en estos últimos dos años, ¿no? Y pues bueno, eh, le doy la bienvenida, eh, también le doy la bienvenida a Arturo, que está atrás. Eh, ahora sí que lo tenemos en vivo y, y, y en directo, y ya más este, amable sobre todo, porque antes nos decía corte y, y corte, ¿no? Ahora ahora ya nos dice, por favor váyase a corte, así como que no queriendo. Entonces es el que nos va a estar recordando como todos los programas, que está ahí al pie del cañón, cuando tenemos que irnos a, a un corte comercial. Ok, Y bueno, pues eh, es, esta semana eh, tuvimos... Eh, pues eh, altas y bajas y obviamente re respuestas de unas de unas eh, este, pues, inusitadas eh, omisiones ahí en los decretos que nos pusieron a todos eh, los juarenses con los pelos de punta al menos el viernes y, y precisamente antes de entrar a cabina eh, estábamos platicando eso con, con, con Arturo que curiosamente bueno, pues Alejandro Sandoval que bien lo conocen que él está en este mismo espacio pero al, al, al los miércoles eh, Comentó, bueno, dio la noticia, evidentemente, que, que se había omitido, eh, obviamente, esta, eh, este permiso, vamos a decir, de los impuestos para que se esté aplicando en las gasolinas y, por lo tanto, el precio de las gasolinas iba a homologar de alguna manera a, al resto del país, ¿no? Lo que iba a disparar el precio de un solo golpe. Y esto ocasionó, obviamente, compras de pánico. Y ocurrió, obviamente, como lo dijo Alejandro, al final del día las gasolineras tuvieron que, que subir el precio a, a como realmente está porque no, no tenían este decreto aprobado, hasta que a alguien en el centro se le ocurriera, pues, corregirlo. Eh, esto no es nuevo, ya una vez había ocurrido, en, en, eh, yo recuerdo que, que era un, en una época en diciembre, antes cuando el decreto era prácticamente anual, pues, eh, este, alguien ahí en las fiestas de sembrinas, aprovechando las posadas, aprovechando, eh, este a, a lo mejor que se le pasó las cucharadas en, en una posada, se le olvidaron publicar el decreto y, y dejó a, a toda la frontera norte sin el beneficio eh, fiscal de, de, de con esa diferencia de gasolinas. Lo corrigieron inmediatamente. Obviamente aquí eh, se esperaba que se corrigiera, que no era una medida, digamos, para, para que se mantuviera, sino simplemente, como, como realmente ocurrió, un mero error que, que terminó, pues obviamente, por espantarnos a más de uno, y generar eh, compras de pánico. Afortunadamente no está aquí Luis porque Luis va a decir que me espanto de todo Pero la realidad es que sí sí veía uno las colas y, y pensaba que, que venía el apocalipsis el apocalipsis zombie y Sobre todo en la cuestión de los de, de los hidrocarburos Afortunadamente no, no, no pasó mayores eh, Ya ahora la gasolina está a, a los precios que eh, usualmente estaban No quiero decir que la gasolina esté barata Pero definitivamente eh, no tiene los mismos precios que, que tiene en el resto del país lo cual es una ventaja, una ventaja sobre todo para el bolsillo de, de, los, de los fronterizos. no Es una de las cuestiones que, que todavía podemos eh, disfrutar eh, por estar aquí en, en, en la frontera. ¿no? También hay otras lecturas, hay que decirlo, y, y empezaron a decirlo por ahí, que eran unas cuestiones políticas y que atrás había, este vamos a decir, que mano negra para que se, se alteraran un poquito las elecciones, sabemos que estamos en mitad de elecciones aunque no parezcan en esto de la, de la ratificación pero en, en realidad a mí termina, para mí termina siendo historias nada más de, de eh, meramente conspiratorias que, que no tienen un fundamento sólido como para que se sostengan por sí solas pero bueno, es el Vox Populi que, que normalmente se tiene allá afuera y, y que quiera uno o no quiera este, termina escuchándolos ¿no? ahí en, en los radiopasillos pero bueno, pues en las cuestiones de, de, de esta semana, después de recuperarnos de ese eh, aliento que se nos fue el, el viernes en la noche y que nos mantuvo a lo mejor al vilo a, en las primeras horas de, del sábado, ya que tenemos la gasolina normal, pues nos dimos cuenta que ahora eh, las cosas pues eh, empezaron a, en, en la economía, en el caso de México, en la Bolsa Mexicana de Valores, eh, la Bolsa Mexicana tuvo un cierre con una pérdida. Eh, algo muy bajo, como, como ya hemos dicho, eh, son, son, son bajas que, que son normales, o sea, es decir, que baja a la mejor, en este caso es de 1.36%. Eh, lo curioso aquí es que liga, digamos, su segunda caída, pero también hay que decirlo, toda la semana pasada tuvo pues récords históricos en, en, en los cierres con sus alzas, entonces, bueno, pues prácticamente está como que retomando las aguas otra vez a su, a su nivel. Y, y no tendrían por qué estar espantados ni inversionistas ni economistas con algún posible problema en la cuestión eh, este económica que nos estuviera a lo mejor informando algo la Bolsa Mexicana de Valores en este caso pues obviamente muchos especialistas de este de este ramo acusan que esta segunda jornada de pérdida se debe básicamente a, a los crímenes de, de guerra en Ucrania que bueno, obviamente, eh, crímenes eh, hechos por, por el ejército ruso que se estuvieron ya, ya ya digamos, televisando en algunos casos y que se están dando unas nuevas sanciones por parte de diferentes países en contra de Rusia y que esto evidentemente pues ha tensado un poquito los mercados y ha hecho que baje, eh, en este caso, la bolsa, que es, es, también es un nivel, hay que decirlo, nada alarmante, nada nada fuera de lo, de lo común, eh, pero que al final del día, bueno, acaba con esa racha que llevaba la Bolsa Mexicana de Valores y que nos decía pues que, que esto iba eh, en, en caballo de hacienda, no como algunos nos lo dijo, nos decía Luis, qué bueno que no había de qué preocuparnos, en este caso tampoco eh, yo consideraría que tendríamos que preocuparnos, dado que al final del día pues eh, todavía tenemos un, un, una estabilidad como país, que se está pues, obviamente... Mostrando ante problemas que son reacciones internacionales o reacciones externas, no al final no, no, no son provocadas por eh, algún tipo de decisión gubernamental en, eh, al interior de nuestro, de nuestro país. Pero bueno, se menciona ¿por qué? porque al final eh, este, se tiene, así que si usted ve esto no es eh, algo de alarmarse, de alarmarse pero eh, este, se menciona porque… Son cosas que están ahorita ocurriendo y, y es algo curioso, usualmente en, en los martes, eh, no sé si has notado que, que cuando estamos dando precisamente las noticias de los cierres de bolsa y también la cotización del precio del de, de, de peso contra el dólar, eh, los martes es un buen día donde la, la bolsa usualmente, no ya, obviamente no siempre porque al final nadie la controla, mucho menos los días de la semana, pero usualmente es, es, eh, son buenos días, el, el martes y también el, el, eh, en el caso de la cotización, donde se mantienen, digamos, si no estable, tienen ganancias, en este caso el peso y, y en este caso la bolsa. Eh, hoy no fue algo pues eh, que se repitiera esta, esta, esta norma, porque al final no es una regla, pero pues eh, este, nos tocó ya eh, de las primeras, eh, vamos a decir, caídas. Okay. Ahora, dentro de, de este... Eh, de estos temas y, y, y es el tema digamos principal que quería que quería entrar antes de dar a, a, a, digamos las cosas relevantes que hayan ocurrido en esta en esta semana fuera de la, de, de la gasolina eh, este eh, y fuera obviamente también de, de este cierre de la, de, de la bolsa eh, el tema que, que quería hablar es precisamente de los salarios de los salarios que es que siempre que se toca eh, esta temática es, es algo compleja, a veces es, es, es este controvertida, porque evidentemente cuando hablamos del mercado laboral, existen muchos factores para lo cual eh, afecten, digamos, los salarios en que los trabajadores, independientemente del ramo que sea, van a estar, van a estar recibiendo. Y precisamente eh, dentro de, de, de esta nota quisiera empezar con. con una de las, de las noticias que, que liberó hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos dice que el empleo formal supera por primera vez las 21 millones de plazas registradas. Eh, y estos registros obviamente pertenecen al IMSS. Evidentemente no están contabilizando los que están eh, dados de alta en el ISTE, Hay que recordar que el ISTE al, al final del día es una institución que está registrando pues la mayor parte de, de, de trabajadores del Estado. En este caso el IMSS eh, nos lleva un control de, de, un poquito más certero de lo que es, eh, el, el vamos a decir, las plazas o el empleo formal dentro de la iniciativa privada, que es donde usualmente, digo usualmente porque al final eh, este, no todas están registradas al 100% en el IMSS, hay gente que trabaja por, por honorarios y, y ellos no tienen a veces un registro como tal dentro del IMSS, por lo tanto esas plazas no se están contabilizando. Sin embargo, es, es importante mencionar esto porque se está viendo, vamos a, a, a decirlo, números positivos, no números positivos que, que normalmente eh, se habían visto afectados en meses pasados, obviamente pues por cuestiones de la pandemia y pues muchas situaciones que pudieron haber eh, alterado estos, estos números, que no es más que el reflejo del, del empleo formal en, en nuestro país. Y aquí quisiera comentar algo muy, muy curioso. Eh, sobre todo que nos da cuenta estas, eh, estas cifras que entrega pues periódicamente el IMSS a decir verdad, las entrega mensualmente en la página, pero no, no necesariamente las las publique en sus notas informativas pero lo curioso es que aquí el caso de Juárez es, es eh, un caso sui generis y bueno, vamos a decir sui generis por, por utilizar una palabra o un término ¿no? eh, porque también Tijuana tiene el mismo el mismo problema y en general todas las ciudades fronterizas tienen ese mismo problema entonces, eso se lo voy a comentar regresando del, de los, del corte, porque aquí Arturo ya me está mandando al primer corte. Bueno, regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Son las 4 con 13 minutos. Recuerda... Si te preguntan qué estación escuchas Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del antojo A fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona, no importa qué droga química te metas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 Soy Armando Rodríguez Hernández y pues soy un apasionado de la comunicación en todas sus formas y a través de todos los medios. El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido para mí un gran privilegio porque observo en ella la posibilidad ilimitada a través de los diversos temas, de los diversos investigadores, de la comunidad universitaria en general, incluyendo a los estudiantes. Y observo que hay un objetivo por el cual estar presentes en los diferentes medios de comunicación. La voz universitaria es ese espacio que nos da la posibilidad de ampliar nuestro panorama, de conocer más sobre diversos temas y también concientizarnos de algunos otros. Escúchame todos los miércoles a las 12 del mediodía en Enlace Universitario a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Empezamos aquí a Solo Negocios, eh, mi nombre es Manuel García y bueno, continuamos precisamente con el tema que, que estaba comenzando antes de que nos fuéramos a corte en, en este minutos antes. ¿no? Les decía eh, que íbamos a hablar precisamente del mercado laboral y obviamente el mercado laboral incluye salarios, incluye o, o, obviamente integraciones eh, de diferentes sectores, sobre todo jóvenes, que habíamos visto anteriormente que era un sector que fue muy golpeado principalmente en la pandemia, ya que no pudieron integrarse como, como se esperaba digamos a la economía formal una vez que ellos fueran Terminando las carreras, específicamente eh, este los que estaban graduándose allá por el 2020 o los que se graduaron en el, en el 2021. Al final fueron los más afectados o los, o los que de los grandes perdedores, por así decirlo, en el mercado laboral. Ya se tendrán que hacer estudios posteriores para poder explicar este fenómeno. Eh, pero también eh, el mercado laboral, eh, vamos a tener que tratar obviamente la integración de, de algunos puestos en las cuestiones de las mujeres, que es una de las grandes tareas pendientes. Pero les decía antes de irnos a corte que hay una situación que, que ocurre aquí en, en nuestra entidad, una, una, una situación, les comentaba sui generis y, y utilizaba esta palabra, con eh, vamos a decir, entre comillas, porque no es a lo mejor la más apropiada para, para reflejar lo que ocurre, pero pues es un, es un caso eh, diferente al resto del país no. Eh, eh, normalmente si ustedes entran al, al, al INEGI al Inegi o a cualquier otra de las páginas donde eh, este, particularmente llevan a lo mejor la contabilidad o llevan el registro de número de plazas eh, laborales que tiene, el, que tiene la entidad, pues se darán cuenta que, que el, el organismo, el principal organismo que, que va a estar midiendo el empleo formal y también obviamente algunas partes del informal es el INEGI en este caso, en el caso de Ciudad Juárez y también se los comentaba en el caso de, de, del resto de las fronteras, de, de las ciudades fronterizas, nosotros no tenemos ese dato. Entonces, es decir, si nosotros quisiéramos eh, ahorita mismo revisar cuál es el número de trabajadores a lo mejor dedicados o plazas laborales que genera eh, concretamente el sector maquilador, pues se darán cuenta que tenemos ahí un primer problema porque no existe, digamos, un registro que lleve ese control. Van a encontrarse a lo mejor muchas páginas que, que van a estar mencionando el registro que tienen, pero propiamente o de una manera oficial carecemos de ese dato. Y, y, y voy a platicar precisamente por qué carecemos de ese dato. Hace fue gobiernos atrás, muchísimos años atrás, donde el Inegi eh, llevar esta contabilidad, pues obviamente le decía a los estados que era un, una situación compleja y escara. Normalmente se hace a través de una encuesta que mide eh, básicamente eh, las horas trabajadas ¿no? de, de, de las personas y dentro del, del censo que se hace cada 10 años, pues toman una muestra y de esa muestra pues, le dan seguimiento a un número determinado de hogares para poder de, de, de, este, al final del mes determinar cuántas horas trabajaron los miembros de esa casa eh, una semana antes y si tienen expectativas de trabajo para la siguiente semana. De esa forma calculan más o menos la PEA y calculan más o menos eh, este, el número de trabajadores que tiene, que tiene la entidad. Sin embargo, les decía que esto es una cosa cara, es algo complejo y normalmente el INEGI lo lleva a nivel estatal, no lo lleva por ciudad, lo lleva a nivel estado. De esa manera que si ahorita le preguntamos al INEGI nos vamos a encontrar ese dato, pero por todo Chihuahua no lo podemos desagregar a Ciudad Juárez. En el caso de Ciudad Juárez, se le preguntó al, al, al ejecutivo, en este caso al gobernador en turno, si eh, quería o que escogiera qué ciudad llevara el control o, o se le llevara el registro del, del empleo formal, si en el caso de Chihuahua o Ciudad Juárez. Hay que recordar que, que el resto de los estados, eh, en la capital es pues, prácticamente la ciudad importante a diferencia de los estados fronterizos, donde tenemos pues, precisamente una capital y una ciudad que está en la frontera, que usualmente tiene un dinamismo económico donde es importante medir las variables, por lo tanto hay dos ciudades importantes, por así decirlo, no? en el caso de, de, de Baja California, bueno, pues van a tener que, eh, tienen Mexicali y, y tienen también Tijuana, en el caso de Chihuahua, pues tenemos Chihuahua y tenemos Ciudad Juárez y así nos podemos revisar con cada, con cada uno de la frontera norte. Entonces, eh, el gobernador en turno, y esto es, eh, es, es un dato realmente real, decidió que se llevara la contabilidad de Chihuahua, eh, era, pues allá los, los años de Patricio, y decidió que, que el registro fuera, fuera formalmente llevado en, en Chihuahua, dejando fuera a, a, a Ciudad Juárez. Por lo tanto, no tenemos nosotros y, y ningún registro que nos permita saber por ejemplo, cuál es, digamos, el, el número de, de empleos eh, o, o un cálculo que nos dé un aproximado bastante certero. Por lo que se recurre a los empleos o a este estudio que les estoy diciendo, que en realidad no es estudio, es simplemente un reporte que entrega el IMSS cada, cada mes para dar el número de, de asegurados. Y entonces, si uno entra a la página del IMSS, se va a encontrar que puede desagregar la información dependiendo del sector económico al cual fue registrado el trabajador. En este caso, pues podemos encontrarnos que, que lo va a dividir, por ejemplo, entre comercio, actividades primarias y algo que le llama transformación. ¿Por qué, por qué tocó el tema de transformación? Porque si nosotros buscamos las plazas o número de plazas que generó el sector maquilador, pues vamos a darnos cuenta que, que eh, si tomamos ese dato como tal del de, de sector de transformación, no es un dato muy preciso para que nos dé el número de plazas que tiene precisamente la maquiladora en, en, en el estado. O más sencillo, en, en, en Ciudad Juárez. no ¿Por qué? Porque al final del día, el IMSS, eh, para el IMSS, el sector transformación implica cualquier empresa que, realice, como su nombre lo dice, labores de transformación, o sea, es decir, podríamos meter maquinados, ahí podríamos poner negocios, a lo mejor incluso hasta talleres mecánicos pudieran meterlo, cualquier cualquier situación que pueda llevar eh, la transformación lo va a registrar dentro de ese rubro y ahí pueden ir empresas nacionales, aunque tenemos pocas, pero las hay aquí en Juárez y, y usualmente el grueso es, es la parte de la maquiladora. Comento esto porque eh, por eso eh, tiene relevancia la nota que estábamos leyendo hace un momento donde nos dice que por primera vez hay 21 millones de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que recordar que estos trabajadores son puestos formales. O sea, es decir, son trabajos que están dados de alta ante el IMSS y evidentemente también ante Hacienda, pagan impuestos y se hace de una manera como lo, como lo marca la ley. Ya tenemos por otro lado un mercado laboral también informal que tiene también sus... Sus, este, sus bemoles y tiene sus particularidades, pero en este caso eh, estamos hablando de estos 21 millones de trabajadores y que de acuerdo al, al, al registro que lleva el, el IMSS, en el mes de marzo sumaron 64,566 puestos de trabajo. Quiere decir que, que al final de, de, del día este reporte mensual pues detalla que generó realmente eh, un, una, un alza importante y que muestra una recuperación precisamente en, en, en este sector que era el más golpeado, sobre todo el, el, la, el, el empleo, y que estamos saliendo de una pandemia que, pues obviamente estamos viendo cifras que nos pudieran estar ayudando a entender este, este rubro. Pero concretamente eh, en, este, en este sector y de, de, del mercado laboral, una de las cosas importantes, que, eh, al margen también de ver la generación de empleos que se tienen es cuáles al final del día son los mejores trabajos por los cuales reciben a lo mejor la mejor paga, ¿no? Eh, piensen ustedes, si tienen un hijo estudiando o está apenas por decidir a dónde va a estudiar, pues eh, una de las inquietudes que tienen los jóvenes antes de entrar a la carrera, eh, lamentablemente es el sueldo. Y digo lamentablemente porque usualmente uno debería escoger la carrera en función a, a lo que tiene pues cierta facilidad o, o, o como dicen algunos psicólogos, apasionamiento ¿no? por alguna vocación y no necesariamente por la remuneración que va a recibir eh, al final al final del mes, porque puedes tener a lo mejor un trabajo muy bien remunerado, pero que no es lo tuyo y que no es necesariamente algo que te guste o no es necesariamente algo que disfrutes y tener que hacerlo por el resto de tu vida, pues algo que sí es eh, un poquito más que, que complejo, ¿no? Ya de por sí los lunes en la mañana son complejos, imagínense un lunes en la mañana en un trabajo que no quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, cruzar la semana para que te llegue el viernes, pues es algo peor que, que, que el mismo infierno. Pero entonces, en este caso, se dieron a, a la tarea a hacer unos estudios de cuáles son los, los, los salarios en México y, y, y más o menos eh, cuáles son los mejores pagados. Ya hay estudios de esto en, en cuanto a las carreras, el INCO, hay que recordar que en, en el año pasado o antepasado, si no mal recuerdo, hizo un estudio donde nos entregaba pues, las carreras, eh, in, incluso hizo un, un ejercicio bastante interesante, que era, eh, tomó carreras donde a veces no era eh, recomendable estudiar porque ibas a gastar más en la carrera que en las remuneraciones que posteriormente ibas a cobrar. Entonces, est esto lo hacía obviamente en, en, en universidades privadas donde la inversión era mayor, en el caso de la inversión este, de la universidad pública, obviamente la inversión pues, la termina este, pagando o, o amortiguando el Estado, por lo cual eh, son otros los números, pero sí se basó el INCO en, en, en una serie de carreras que, que al final del día pues, eh, salía hasta contraproducente estudiar, porque no pagaban eh, este, pues, al, al final la inversión. ¿no? En este caso, la, el, el estudio que se estuvo haciendo y las notas que, que se estuvieron revisando, son a los, a los salarios más altos que, que, que se tiene registro en, en este 2022 y, y digo que se tiene registro porque el, el estudio lo entrega el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nos, nos explica un, un poquito de las distintas realidades que tiene nuestro país y es algo, es algo complejo porque a veces el salario profesional nos está... Eh, explicando a veces no solamente la capacidad del profesionista que también eh, puede ser un factor pero también evidentemente hay otros factores que pueden estar limitando de alguna manera este eh, el, el ingreso o, o, o la remuneración que va a tener por esa actividad eh, y de eso es lo que vamos a continuar en un momento nada más que nos están mandando aquí a corte rápidamente vamos a corte y regresamos <música>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 López Obrador prometió bajar la gasolina Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles La aumentó y no cumplió su promesa No hice el compromiso de bajarla Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido Van unidos por un México mejor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 Nuestras noticias 1300 AM. La radio hablada número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a Solo Negocios. Eh, mi nombre es Manuel García y continuamos precisamente con, con este tema del mercado laboral, no, en México y sus múltiples complejidades y realidades. Les decía que que como principio, antes de irnos a corte, eh, al, al final el, el salario que se recibe o la remuneración que recibe el trabajador se va a ver afectado por muchísimos factores, el principal a lo mejor el tipo de carrera que estudió, a lo mejor la capacidad obviamente del trabajador, a lo mejor la empresa donde está trabajando, a lo mejor la, la ubicación geográfica donde esté eh, el centro laboral y en fin, nos eh, vamos a dar cuenta que son muchísimas las... las este, los factores y, uh, que, que van a estar alterando el, el, ese, ese ingreso. Aquí lo que concretamente estamos hablando es precisamente eh, a pesar de, de esos muchísimos factores que están eh, afectando este ingreso o esta cantidad, por así decirlo nos vemos eh, también involucrados en una dinámica de desigualdad incluso en estos, en estos salarios les comentaba que, que de acuerdo a algunos estudios eh, y, y concretamente para determinar el, el, el sueldo promedio que, que un profesionista, estamos hablando de, de, de profesionistas, o sea, no, no estamos hablando de, de, de todos los, eh, los, los tipos de empleo o profesiones o, o digo o, o, u oficios, sino simplemente al sector profesional. En este caso, eh, de acuerdo al Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario profesional promedio en México es de 12,931 mil pesos, o sea, es, es decir, eh, un, pro, un, un universitario que ahora mismo está estudiando la carrera podría aspirar obviamente a tener un promedio o las probabilidades nos dirían que el promedio de su, de su del sueldo independientemente de la carrera, obviamente vamos a revisar las diferencias que hay entre las carreras porque eh, definitivamente las hay, podría estar aspirando a, a un sueldo de, de cercano a los 13 mil pesos, sin embargo… Sin embargo, para que vean est estos contrastes de desigualdad, las posiciones ejecutivas mejor posicionadas, o sea, también hay que, hay que reconocerlo, son las más altas que están registradas dentro de nuestro país, tienen sueldos cercanos a 310 mil pesos mensuales. Entonces, ya lejano está ya el, el, el caso donde la Corte a lo mejor este, se amparaba o, los, o las personas del INE, eh, se amparaban para conservar eh, los salarios altos. Eh, Recuerden aquella ley donde decían que no podía ningún eh, ningún puesto de la función pública de tener salarios superiores a los del presidente. Y en este caso lo habían fijado cerca de los 75 mil, 80 mil pesos. Bueno, en realidad estamos viendo que la realidad en el país, con las posiciones ejecutivas, obviamente los más altas, tienen eh, estos salarios cercanos a los 310 mil. 10 mil pesos, y esto nos habla de distintas realidades en, en los entornos del, del, del salario ¿no? en nuestro país. La pregunta, y yo sé que muchos de ustedes están haciendo, bueno, y qué salario, digo, qué puestos son esos o, o qué debe haber estudiado, qué fue lo que al final falló, y, y yo también me hago la misma pregunta, no este al final qué fue lo que, lo que tendríamos que haber estudiado o que tenían eh, este, el ingreso más alto, bueno, pues resulta que… que que la firma Royal Walters, que es la que hace el, el, el estudio de los salarios más altos en México, eh, nos señala que la industria legal es la que tiene los salarios más altos. Alejandro Sandoval nos podría decir otra cosa, pero bueno, o sea, él, él, él, él no está dentro de estas firmas, pero pues sí sabemos que las, que las empresas, eh, eh, sobre todo los buffets, eh, de abogados eh, y sobre todo corporativos tienen salarios pues, eh, definitivamente altos ¿no? entonces aquí eh, en lo que se tiene registrado en los estudios es que un socio en el área legal puede ganar hasta 310 mil pesos al mes hay que recordar son mensuales, no es que sean salarios anuales un director de ventas, obviamente también ya el director de ventas puede ir de, de cualquier tipo de empresa. Usualmente son empresas grandes, hay que decirlo, no, no podemos esperar que, que una pequeña empresa esté pagando a lo mejor este tipo de salarios a, a sus trabajadores, que hay que recordar que son los más altos. Eh, en este caso el director de ventas puede ganar hasta 260 mil pesos mensuales. Los vicepresidentes de las áreas legales, 200 mil eh, directores de operaciones 180 mil, director de desarrollo de negocios hasta 150 mil pesos directores de información 130 mil y director de tecnología 120 mil ya de ahí pues nos vamos a ver que los de, el resto de los directores son son sueldos pues vamos a decir más bajos pero sin embargo no quiere decir que son del todo bajos si comparamos el, el, el ingreso o el, o el salario promedio profesional que pudiera estar aspirando un recién egresado hay que también recordar que estos puestos son, son puestos de trabajo especializados que requieren un mínimo de experiencia, no solamente la capacitación formal, sino también entre cuatro y ocho años de experiencia para poder aspirar o alcanzar uno de estos puestos. ¿no? Eh, en un contexto ya, ya más generalizado y ahorita eh, eh, lo podemos revisar y, y, y lo podemos ya, ya ver por, por carreras, nos vamos a dar cuenta que también dentro de las carreras, pues eh, este… Hay, hay, hay una serie de, de, de distinciones. Aquí est estamos nada más eh, revisando estos salarios eh, para pues, eh, visualizar o digamos calcular esa desigualdad que tenemos obviamente entre eh, las personas eh, común y corriente que podríamos estar aspirando a un salario eh, este, profesional contra obviamente ya ciertos rubros de, de, de las industrias que hay que decirlo que no son la mayoría ni tampoco son la regla, pero pues que sí es muy desigual obviamente el, el, el, el ingreso. ¿no? Eh, entonces, eh, sin embargo, vamos a ver otra, otra realidad que estamos obviamente inmersos, porque ahorita nada más revisamos la cuestión profesional. En el universo ya completamente salarial, cuando hablamos del salario mínimo en México, eh, ya olvidémonos un poquito del salario promedio profesional del que estaba mencionando, a pesar de tener incrementos históricos y de los cuales eh, normalmente eh, aquí Luis Enrique se siente orgulloso y cada vez me lo recalca cada vez que está aquí y me menciona que nunca antes había ocurrido este tipo de, de, de incrementos y sí, hay que, hay que reconocerlos nunca antes se habían dado estos, estos incrementos al salario mínimo, eh, nos dice que, que al final la remuneración básica en México es de 5.255. Obviamente estamos hablando de... Eh, eh, este, 5.255 pesos para los estados que, que, o ciudades que no son dentro del esquema, que no están en el beneficio de, de la parte eh, fronteriza, porque aquí hay que recordar que el salario es, es un poco más alto. no Estos estos datos la, las entrega la NOE, la NOE es la encuesta nacional de ocupación de empleo y es la que nos va llevando un registro del número de horas trabajadas en promedio de los mexicanos y más o menos los ingresos que se tienen. Y calcula, de acuerdo a esta encuesta, que tenemos 18.7 millones de personas eh, este, con este sueldo. Entonces, eh, fíjense nada más el, el contraste ¿no? que, que tenemos en, en la nota pasada que les decía, que, que hay un registro de cerca de 22 millones de, de, de, de empleos, o sea, es decir, que en, en cifra récord, perdón, 21 millones de plazas registradas ante el IMSS. De eso se calcula que más o menos 18.7 millones eh, van a tener eh, eh, un salario mínimo, nada más que aquí hay que hay que hacer una acotación. La ENOE nos está calculando que reciben eh, este salario, eh, el número de mexicanos, los 18.7 en general en todo el país, en, en el sector formal y en el sector informal, no quiero decir que los 22 millones, de los 22 millones 18 exclusivamente, eh, este más del 50% reciben el salario mínimo. Sí hubo un incremento de personas que recibieron salario mínimo, pero se debió precisamente a, a, a esas alzas del salario mínimo que tenían en los registros. Al final siguen recibiendo las mismas percepciones. ¿Qué porcentaje es el que recibe de mexicanos eh, este, iguales o inferiores al, al, al salario mínimo? pues no, Según la, la ENOE, nos va a decir que cerca del 33% de la población económica eh, este, población ocupada no económicamente activa porque la económicamente activa también podrían estar incluidos personas que están buscando trabajo en este caso la población ocupada el 33% recibe de este entre 5.255 pesos o menos entonces se fijan con el contraste de una una a, a lo mejor un, un monto muy, muy bajo o un número muy bajo de, de cierto grupo eh, de, de, de directores vamos a decirlo puestos privilegiados la diferencia es abismal no entre, entre este 33 de, de, de, de mexicanos que no es un número pequeño definitivamente y este y, y el salario que, que pudieran estar recibiendo los ejecutivos entonces eh, aquí lo que podemos estar eh, dando cuenta o visualizando, es la desigualdad de salarios, pues eh, en realidad, eh, si vemos otro número, solo 3.1 millones de personas trabajadoras resumen, reciben un ingreso superior a 26.275 pesos. O sea, es decir, el equivalente a cinco salarios mínimos. Para ser exactos, el número de personas o, o, o el porcentaje de personas de la fuerza laboral que reciben salarios de 26,275 es del 2%. Entonces, aquí ya podemos estar viendo obviamente eh, esa desigualdad o esa brecha, vamos a decir, salarial, entre muchos mexicanos que reciben poco o muy poco y un porcentaje muy bajo de mexicanos que reciben eh, pues mucho, ya sin contar a lo mejor, el si quieren, el 1% o menos del 1% de las personas que están ganando muchísimo dinero en relación a, a, a los demás, ¿no? Entonces, eh, es importante mencionar esto porque eh, al final del día eh, debemos crear conciencia precisamente de estas, de estas diferencias que se están dando en, en, en esta brecha salarial y sobre todo en las cuestiones profesionales, porque bueno, eh, si bien la educación eh, universitaria es, es un predictor, o digamos uno de los predictores más precisos de, del ingreso de, de, de una persona, pues definitivamente no podemos decir que, que al final del día el hecho de que ganen más pues eh, eh, significa que van a tener una muy buena vida, sobre todo en contextos donde el, el, el recién egresado o, o el profesionista está esperando o tiene, un, o, o tiene una expectativa de, de, de, de, bueno, más bien una realidad de, de llegar a ganar hasta 13 mil pesos, y, y digo hasta porque en realidad son 12 mil eh, 990 pesos más o menos, ¿no? Entonces es, es algo que sí, sí, sí se tienen. Eh, hay estudios, hay estudios, y también en, en Ciudad Juárez se hizo el estudio, pues estuvo llevando por parte, si no mal recuerdo, de desarrollo económico el año pasado o el año antepasado, de cuánto tendría que ser, eh, digamos, eh, el salario, y, y le llamaron salario digno. O sea, un salario digno, es decir, un salario donde pudieran eh, este, las personas tener acceso obviamente a, a, a los satisfactores básicos y que pudieran este, pues, llevar un, una vida con, con un bienestar, vamos a decir, aceptable. ¿no? Eh, también esos estudios se hicieron allá en, en, en el resto del país y, y de acuerdo a, al, al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el ingreso digno para una familia de cuatro personas en una de las grandes ciudades de México, porque hay que recordar que la brecha entre las ciudades y obviamente eh, pues, eh, ciudades pequeñas es, es grande, sobre todo en los precios, Tendría que ser, en el caso de las ciudades grandes de México, de 27 mil 198 pesos a la quincena, de acuerdo al cálculo, o sea, es decir, arriba de 50 mil pesos mensuales, lo cual, eh, este de acuerdo a las cifras que nos está dando el INEGI, eh, solamente el 2% de la fuerza laboral estaría por esa línea que, eh, de ingresos que nos están diciendo que pudieran estar eh, necesitando para una vida o un ingreso con, ser considerado como un ingreso digno, ¿no? en este en este tipo de, de cuestiones profesionales entonces eh, hasta aquí nos está mandando a corte vamos a corte rápidamente y regresamos presente para revisar las carreras mejor pagadas y en cierta manera las peor pagadas en estos en estos sectores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 Son las 4 con 43 minutos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Les habla Carlos Padilla, conductor. El mundo del espectáculo y la farándula siempre se han caracterizado por los escándalos que las famosas y famosos dan. Pero también ellos trabajan para que los espectadores tengan diversión, entretenimiento y arte. Todo esto lo tocamos en este programa, que entre bambalinas descubriremos los secretos más profundos de cada uno de ellos. Escúchame en Paso de Gato, los jueves a las 12 del día, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, estamos de regreso aquí en Solo Negocios, ya en el último, eh, en el último segmento, ya prácticamente en la recta final. Mi nombre es Manuel García y les estaba comentando precisamente eh, eh, el propósito de este programa era precisamente hablar un poco eh, del mercado laboral en México y obviamente de los salarios y, y de cómo a lo mejor hay eh, eh, una disparidad enorme entre el que más gana y entre los que menos ganan, no solamente en porcentaje de personas que, que reciben una determinada remuneración, sino también en el monto de esa, re, de esa remuneración, no que termina siendo pues como ya vimos, altísima. Pero aquí en este caso, ahora eh, esta, esta sección quisiera, o, o esta última parte, quisiera mmm, utilizarla para hablar de, del mercado eh, de las carreras profesionales. Seguramente eh, muchos de nosotros tendremos algún conocido que está actualmente estudiando una carrera o está por decidirse estudiar una carrera y como les decía anteriormente, tiene la mejor, la, la, la inquietud de preguntarse cuáles son las carreras mejor pagadas para, para entrar a esa carrera, yo les digo que al final del día no es la mejor forma de escogerla, pero bueno, pues es válido que se pregunten y cuánto van a ganar ¿no? en cada una de esas, eh, de esas profesiones, hay que recordar que estas decisiones son las más importantes en la vida de cualquier persona, no la elección de la carrera y eh, sí quiero hacer énfasis aquí en este caso, que ya lo había mencionado anteriormente, la educación universitaria tiene un componente importante, o sea, tiene un componente importante en el sentido que no solamente es una inversión de tiempo y, y también, como ya lo dije, de recursos que a la larga nos van a estar dando un beneficio y un beneficio particularmente económico que se va a traducir en bienestar, ¿no? de la persona que, que, que estudió pues para convertirlo. ¿Cuáles son esos beneficios económicos? Pues simplemente en, a lo mejor en el tipo de, de actividad que se va eh, este, a desarrollar, ¿qué tanto desempleo va a estar a lo mejor enfrentando una determinada carrera que, que están a, a lo mejor por decidir estudiar? Y, ¿Y más o menos a cuánto podrían estar eh, este, aspirando? Entonces son preguntas que, que si bien los jóvenes y también digo muchos de los adultos nos hicimos en su momento... Eh, esas, esas preguntas y esos cuestionamientos y no nos dejaron dormir por algunos días En, en realidad eh, hay que considerar que, que hay muchos riesgos en la elección de la, de la carrera no O sea, me refiero a que pierdas durante la carrera el gusto por esa carrera O que no tengas las habilidades adecuadas pero tarde te vayas a dar cuenta de, de, de, esas, de, de esa situación y también a lo mejor que, que aunque te guste mucho tu carrera y, y aunque realmente la disfrutes, a lo mejor no hay tanta empleabilidad dentro de ese sector y por lo tanto las plazas o son muy peleadas o los puestos de trabajo son muy peleados o los sueldos son, son, son muy bajos. O sea, es decir, hay, hay muchísimas situaciones que se enfrenta el, el, el, el estudiante o los jóvenes, y también hay que decirlo, algunas personas mayores que deciden a lo mejor de una manera ya, ya, ya, ya, ya de grandes es estudiar una carrera o una segunda carrera. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que mencionar que este factor de, de, de estudiar o de tener estudios universitarios pueden aumentar el ingreso promedio de las personas en 67%, o sea, es decir, si comparamos a los trabajadores que tienen educación superior media o media superior, o sea, un, un trabajador que logra a lo mejor eh, terminar eh, preparatoria, pues en, en realidad nos da cuenta que el profesionista va a aspirar o puede aspirar a obtener un salario 67% superior a la persona que simplemente culminó la educación media superior y hasta un 106% a, a las personas que solamente tienen educación primaria. Entonces, viendo esos datos, si, si bien, y como empecé el programa, a lo mejor pudiera desanimar a cualquiera pensar que pueden aspirar a un promedio, eh, este, un salario promedio profesional de casi 13 mil pesos o, o 12 mil 900 y, y no recuerdo la, la cantidad, eh, nos podemos dar cuenta que pudieran ser las cosas peores si no estudiamos esa, esa, esa carrera, ¿no? Y entonces en ese sentido vamos a revisar cuáles son las carreras eh, eh, en este caso que, que pagan más y las cantidades que están pagando, para que vean que no son las cantidades estratosféricas que ganan los directores o que reportan los directores de arriba de 300 mil o arriba de 100 mil pesos, que ya eh, ver arriba de 100 mil pesos a nivel dirección que al menos se, se estábamos viendo en esta lista, pues ya es una situación bastante, bastante mala porque va de 100 mil hasta los 300 mil pesos, ¿no? Hasta dentro de los eh, niveles directivos hay desigualdad, ¿no? Como podemos ver y, y, y grande. En este caso, la, la carrera profesional mejor pagada en México, como, como ya usted se lo podría imaginar, es medicina. ¿no? Medicina sigue siendo por mucho la, la carrera que, eh, que recibe eh, mayor remuneración. Eh, y estamos hablando que un médico general en promedio podría estar aspirando en México a un salario de cerca de 18 mil pesos mensuales. Estamos hablando de una persona que solamente tiene el estudio profesional, no tiene especialización, ya las especializaciones evidentemente van a generar un extra o un valor agregado, obviamente que se va también a traducir en, en, en dinero. ¿no? En segundo lugar está finanzas, eh, la cuestión de banca y seguros, que está cerca también de 7500, no es mucha la diferencia con los doctores, pero el sector financiero es uno también de los mejores pagados eh, en México. Después eh, está la construcción y la ingeniería civil, donde ya hay un poquito, eh, este, se baja el, el, el salario en una escala un poquito más, más drástica, que va de los $17,500 a los $14,000. Estoy hablando que son salarios, obviamente, promedio de, de, de carreras profesionales, no ni remotamente es el reflejo, a lo mejor, del salario que pudiera estar aspirando un profesionista aquí en México, sino simplemente eh, es el promedio en todo el país, ¿no? En quinto lugar, la tecnología, eh, tecnología de información y de comunicación, carreras, pues, obviamente vinculadas a este sector, están reportando eh, salarios de 14.400 pesos. Que si se fijan, están por encima del promedio que que estaba incluso el Observatorio de la Secretaría del Trabajo reportando que eran los 13.000, ¿no? Eh, electricidad y generación de energía se encuentra en el, sexto, en el sexto puesto, donde está ya acercándose a los 13 mil pesos, que es el, el de la media, son 13 mil 997. En algunas regiones pueden ser 14 mil 100, 14 mil y algo. El séptimo son negocios y comercio. Y el octavo, ingeniería industrial, mecánica, electrónica, tecnología, programas multidisciplinarios y generales, no en este caso siguen estando por encima de la media, todos estos que mencioné son, son profesiones que o carreras profesionales que están por encima de la media que está reportando la Secretaría del Trabajo, ciencias de la, de la, de la computación, iba a decir de la comunicación pero no, es, es de la computación, eh, ya se había emocionado Arturo allá atrás pero no, es, es de ciencias de la computación, que es 13,699 y el décimo lugar o el décimo puesto es minería y extracción con 13,678 pesos ese es por así decirlo el top 10 de las carreras mejor pagadas en nuestro país y, y entiéndase mejor pagado vamos a ir entre comillas porque se si fijan la diferencia entre medicina y ciencias de la computación y minería y extracción pues eh, sí es algo es algo notoria, no tan dispar definitivamente como la que pudieran estar aspirando los, eh, este, los puestos que inicialmente estábamos eh, hablando, ¿no? que ya obviamente pues, se van a ir complementando con, con la experiencia que vaya obteniendo la persona a lo largo de su carrera profesional por otro lado tenemos, vamos a, a también revisar antes de que se nos acabe el, el, el programa, antes de que Arthur me, me llame aquí por, por la ventanita, las 10 las carreras profesionales eh, con menores remuneraciones o sea, es decir, las que ya están muy por debajo de la media que está reportando la Secretaría del Trabajo Obviamente eh, el, el propósito de esto no es desanimar a nadie, sino simple y sencillamente pues, es, es, es eh, mostrar pues, la realidad, digamos, estadística de un país, al menos en las profesiones. Y no quiere decir tampoco que si uno estudia una de las carreras que, que voy a mencionar, entonces ya la vida está deshecha. ¿no? Definitivamente estamos hablando simplemente de promedios, eh, algo que que es muy usual, sobre todo cuando se, se manejan estadísticas, para poder eh, este darnos ideas de qué ocurre en los sectores, y concretamente aquí estamos hablando del mercado laboral. En el caso de las 10 carreras que el IMCO reportó como las eh, que tuvieron menores remuneraciones, eh, como primer lugar está la de orientación y asesoría educativa, con un salario eh, de expectativa o promedio de 7800 mil pesos, pudiera estar llegando ahorita ya ya a lo mejor con los nuevos incrementos de 8 mil pesos el salario, pero hay que recordar que son, son, son salarios obviamente de profesionistas, no eh, y si se fijan no hay mucha diferencia al, al, al salario que mencionábamos de, de personas que pudieran estar teniendo el salario mínimo que es de 5 mil, o sea prácticamente son 2 mil pesos más en, en relación al, al, al salario mínimo o, o, o un salario que pudiera aspirar a alguien que estudió simplemente primaria o hasta preparatoria. El segundo lugar eh, entre las carreras profesionales que reciben menos remuneraciones son lenguas extranjeras, pero ya sube drásticamente o sube un poquito más el, el, el salario con nueve mil pesos mensuales. El tercer puesto es trabajo y atención social. La cuarta es didáctica y pedagogía. En cierta manera están vinculadas a, a lo mejor al sector educativo. Hay que, hay que recordar que, que obviamente en el sector educativo también existen diferentes niveles. Eh, cuando digo de diferentes niveles, no, no lo digo en un sentido clasista, sino en un sentido eh, este de, de la educación propiamente, que puede ser a lo mejor primaria, secundaria, jardín de niños o educación eh, universitaria. Entonces, aquí el, el reporte que nos está dando o que nos, nos, nos entrega el IMCO, sí hace una diferenciación, obviamente, en el nivel de la del, del, del educación nos está dando, eh, mencionando que la formación de docentes que también reciben un salario, vamos a decir, por debajo de la media, reportado de, de, de, del promedio de salarios por la Secretaría del Trabajo, está el docente de educación básica a nivel escolar, preescolar, perdón, que tiene eh, pues una expectativa o un promedio de 9.745 mensuales. En el séptimo puesto… Están también docentes de educación básica, en este caso nivel primaria, que tienen un salario similar, pero sube a lo mejor unos 500, 600 pesos, con 9,947 eh, pesos mensuales, no más o menos lo que lo que pudieran estar este, aspirando. El octavo puesto es para eh, la, la formación de docentes en educación física, artística y tecnológica. ¿Se acuerdan esos, esos profesores que teníamos ¿no? cuando… <risa> estaba en la primaria, que era el profesor que te ponía a correr, pero que tú nunca en tu vida lo habías visto correr, ni, a, ni a hacer nada. Bueno, pues es, es también dentro de, de las profesiones que se reportaron con menores remuneraciones, que son de 9.952. En el noveno puesto están, eh, ya fuera de, de, de, de la cuestión educativa, eh, todos los que son profesionistas o, o profesionales del área de la terapia y, y de rehabilitación, Técnicamente ellos pues no son propiamente médicos, pero bueno, eh, son, son especialistas, eh, obviamente son profesionistas que tienen una carrera eh, evidentemente en cuestiones deportivas para, para atender sobre todo terapias y se encuentra entre la novena eh, y casi ya la, la, la, este, décima de las diez carreras profesionales con menores remuneraciones. Ellos eh, más o menos en promedio están ganando oh, $9,976 pesos mensuales, esa es, esa es la realidad de estos profesionistas en nuestro país. Y en el décimo lugar se encuentra la, eh, pues el área dedicada a la ingeniería de motor, barcos y aeronaves, que si bien es ingeniería, es una de las ingenierías que reciben menos remuneraciones dentro de, de, de, de este territorio nacional. En este caso, los ingenieros de vehículos de motor, barcos y aeronaves pues, reciben eh, o tienen una expectativa de 10.000 55 eh, pesos mensuales, o si sea, fijan, no hay una disparidad incluso en, entre las propias ingenierías el ingeniero industrial va a recibir un salario superior obviamente que el ingeniero de, de vehículos de motor, que son ingenieros eh, pues, dedicados prácticamente a que funcionen, no, no, no a la fabricación, sino al mantenimiento ya de los vehículos y que estén eh, este, obviamente dando el servicio, entonces este es, este es un poco la realidad de, de lo que se vive obvi obviamente en este mercado laboral de México Obviamente nada más hablamos de, de las, de la, en este caso de las carreras profesionales, evidentemente hay, hay que tratar este tema en las cuestiones eh, en general, porque si bien aquí estamos hablando de un sector grande, este sector grande no es ni remotamente totalmente el, el, el, el sector importante en nuestro país. Y me informan que aquí ya estamos eh, llegando, llegando al final, entonces eh, no nos queda más que despedirnos, eh, agradezco agradezco de, definitivamente su atención y a, a, agradecemos su infinita paciencia nos, nos estaremos escuchando el próximo martes de 4 a 5 también en este mismo espacio, ya Luis eh, se comunicó tuvo un contratiempo, no pudo llegar pero les manda saludos hasta eso atento el muchacho, ¿no? pero que ya viene la siguiente semana, de, de mi parte eh, agradezco y me despido Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.m